señor señor la presenta. Hoy vamos a hacer una demostración de visual thinking o pensamiento visual. Mi ayudante dice que puede explicarnos cómo dibujar fácilmente cualquier cosa que se nos ocurra sin necesidad de saber dibujar bien. Así es, señor Gándara. No me parece tan fácil eso que dices. Vamos a hacer una prueba. Bueno, a ver, puede que cualquier cosa no, pero... La mayoría seguro que sí. Cuando quieras empezamos. Mm, vamos a ver. ¿Cómo dibujarías mm, la palabra escribir? Bueno, pues lo primero que se me ocurre es, por ejemplo, una mano con un lápiz. Lo mejor es no tratar de ser realista. Cuantas menos líneas, mejor. Vale, muy bien. Reconozco que está claro que eso quiere decir escribir, pero... ¿cómo dibujarías...? Mmm, ¡correr! Bueno, aquí está claro que necesitamos piernas. Hay muchas formas de representar personas eh, con facilidad. Hace tiempo grabé un vídeo sobre eso. En este caso voy a utilizar un cuadrado con palitos. Además de representar la postura, el movimiento aquí es muy importante. Esto se consigue con unas líneas de movimiento. Mm, quizá te lo esté poniendo demasiado fácil y algo más difícil como... Mm, motivación. Mm, vale, esto es más difícil. En estos casos hay que pensar en alguna metáfora típica que la mayoría de la gente puede identificar. Así, de repente, he recordado la típica imagen de la zanahoria y el palo. Volvemos a dibujar una persona y añadimos un palo y una zanahoria colgada. De acuerdo, me has convencido. Ya veo que mediante el pensamiento visual se puede representar incluso los conceptos difíciles. Claro que sí, esto es muy útil para utilizar en las clases. Complementa muy bien las explicaciones, sobre todo para el alumnado con dificultades de aprendizaje. La verdad es que sí. Pues nada. Me voy a poner a practicar. Buena idea. Cuanta más practiquemos, más conceptos vamos a saber representar sin tener que pensar mucho. Vamos a desarrollar el vocabulario, igual que aprendiendo cualquier otro idioma. Eh, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haber ayudado a la gente que quiere incorporar el pensamiento visual a sus clases. ¡Hasta la próxima!